Esta aplicación es gratis, sí, dejo el enlace en la descripción. Instalan y luego la abren. Aceptamos los permisos pertinentes. Cerramos este aviso y luego vamos al botón de crear. Veremos el botón de YouTube. Necesitaré el enlace mi canal que puedo obtener de la aplicación de YouTube. Toco en los tres puntos de arriba a la derecha. Y comparto el enlace con el portapapeles. Volvemos a la aplicación de escáner. Seleccionamos ID de canal, aunque también puedes crear un código QR para un video concreto o una URL. Pegamos y listo. Podemos guardar como imagen o compartir el código con cualquier aplicación. Muchas gracias y buen día.